Hola everybody. Hola a todos. Hola um. consciousness. Siente a Be Regresando a sí misma, siendo ella misma. Nothing Sin apegos. Become a pure free state. Volviéndose un estado puro y libre. Yesterday, Ayer. The World Consciousness Community, La comunidad de conciencia mundial. One year practice. Comenzó su práctica de un año. Muchos organizadores, muchos practicantes sostienen the world field. el campo de conciencia mundial. Field, el campo de conciencia se ha vuelto fuerte. Este campo de conciencia es para la humanidad. Es positivo. Tiene una alta resonancia. El campo de conciencia lo hemos construido creado para la humanidad. It's, uh, very es muy positivo y muy poderoso. So, it's supported by many people y está sostenido por muchas personas de alto nivel de conciencia. So, uh, Así que su resonancia puede transformar Everybody's consciousness. Puede transformar las conciencias de todos And, uh, everybody's, uh, chi. y el chi de todos And bring beautiful life to you. y crear una bella vida para ti. So, if you Immediately come to your pure consciousness. Así que, si tú inmediatamente regresas a tu conciencia pura, the pure state, sientes ese estado puro, you say, um, Tú dices en silenciosamente. Cuando entras a este estado puro, inmediatamente sientes que eres infinito. Estás en un estado de despertar muy claro. Y tu estado de despertar te fund se funde con el campo de conciencia mundial. Puedes sentir, puedes sentir puedes este este que fácilmente entras en ese estado y te mantienes estable. Practica cinco minutos la conciencia pura. Min Jue. Min Jue. El estado Min Jue. Y realmente sentir This state, go beyond y siente cómo realmente ese estado va más allá de todo. If you have some attachments y si tienes algunos apegos make, uh, worry, que te preocupan, que te hacen sufrir, like in your que crean bloqueos en tu conciencia, cuando entras en ese estado, tu conciencia va a tu conciencia se vuelve se vuelve completa otra vez. Ese estado es una gran limpieza, una gran sanación para nuestro corazón humano. No necesitas apegarte a ningún Blockages, Blo the bloqueo blockages de conciencia o bloqueo corporal to para sanarnos. Cuando vienes a este estado, Sientes que todos already disappeared in your consciousness. los problemas ya han desaparecido de tu conciencia porque la información ha cambiado ya, las fijaciones han desaparecido the pure, clear, free, state. Tú estás solo en ese momento presente, puro y claro, muy alegre. Te mantienes en ese estado cinco minutos. Te mantienes en ese estado cinco minutos. The purest state, el estado puro, Yue dice silenciosamente, quizás cinco minutos, become one hour, se transformen en una hora, hours, o dos horas, because, uh, when you go to this state, porque cuando vamos a ese estado, space, el espacio-tiempo desaparece, Desaparecerá. enjoying this stage to no. have a good transformation for life. Then Disfruta de ese estado para tener una buena transformación de la part vida. Luego, Mingyue va a través del cuerpo parte a parte. Part by part your body merging into y parte a parte tu cuerpo se funde field, en el infinito Minyue a nivel de la conciencia, y es sanado. Se vuelve muy armonioso. Min Cuando Minyue uh, se funde con otras personas, tus relaciones, business, todos, tus ocupaciones, open, todo se vuelve abierto y armonioso y se transforma de la mejor manera. Mm. Mm. Mm. Mm. Este es 弘圆灵通,好辣